A veces creemos que para avanzar necesitamos motivación, cuando analizas a la gente de éxito, te das cuenta que la motivación es una parte pequeña de la fórmula. Si quieres convertirte en un deportista de clase mundial, tienes que actuar como un deportista de clase mundial, entrenar dos veces al día, seis días a la semana. Tienes que planificar tu ejercicio y tus comidas de antemano, no comes en base a tu gusto, sino en base a la función del alimento. Hay veces que tienes que entrenar por año solo para tener la posibilidad de debutar y competir solo a un nivel promedio. Entonces allí, solo allí, estarás iniciando tu viaje. Todos a principios de año hacemos nuestra lista de deseos que queremos cumplir, como ganar dinero, ponerte en forma, alimentarte mejor, así que... Te preparas mejor, empiezas a leer, sales a correr, comes adecuadamente, estás motivado, estás inspirado, ves YouTube, te suscribes a todos los canales del de Ejercicio que te gustan. Empiezas a trabajar un mes, estás emocionado de hacer lo correcto, tu cuerpo empieza a cansarse, está dolorido. No alcanzas los resultados que esperabas y dejas de hacer lo correcto por un día, luego dos, después una semana, ahora, de repente, has dejado de hacer ejercicio durante tres meses, ¿qué pasó? Pensaste que la motivación era la fórmula de los ganadores. Solo te digo que no necesitas motivación, necesitas disciplina, porque debe hacerse, quieras o no, ¿acaso piensas que Nelson Mandela estaba motivado para pasar 27 años en prisión, o que Martin Luther estaba motivado para marchar en todos los estados y proclamar la libertad? Las personas que cambiaron el mundo se comprometieron con su propósito y sobre todo fueron disciplinados. Esto es mucho más que estar motivados, observa con cuidado las decisiones que tomas, ya que una vez decidido, las llevas a cabo sí o sí. Somos lo que decidimos, así que ten cuidado con las decisiones que tomas. No olvides hacer todo lo que puedas para que lo que quieras funcione, haz lo que lo que te corresponda y haz lo mejor que puedas. Tienes que prepararte mentalmente para lo que viene, tu fe, determinación y la disciplina va a ser tu fuerza, tienes que trabajarla y fortalecerla, con tus acciones y decisiones. Al principio costará trabajo, pero posteriormente todo habrá valido la pena, sé un arquitecto y construye tu futuro, pon un ladrillo al día. No sé cuáles son tus talentos. No sé cuáles son tus habilidades, pero una cosa estoy seguro, estás en el camino correcto si estás dispuesto a pagar el precio, sabes que debería haber hecho muchas cosas, tenemos estos desafíos, hoy amaneces bien, mañana no sabemos. Entonces como no sabemos que existe el mañana, vive pensando en que hoy podría ser tu último día y da lo mejor de ti. Haz la llamada que estás posponiendo, ahorrar el dinero que sabes que no debes gastar, lee lo que tengas que leer, haz ejercicio, Alimentate correctamente, trata a la gente de forma educada y no lo olvides nunca tú no eres un perdedor. Tú estás ganando día a día con la incorporación de buenos hábitos mediante tu disciplina, no mediante la motivación. Ve más allá y encuentra tu propósito, el por qué me levanto todos los días a dar mi mejor batalla. Bueno hasta aquí, si te gustó dale like y comparte, activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo, y suscríbete para apoyar el contenido que aquí realizamos. Hagas lo que hagas, hazlo intensamente, Robert Henry. A veces creemos que para avanzar necesitamos motivación, cuando analizas a la gente de éxito, te das cuenta que la motivación es una parte pequeña de la fórmula.